Este video es una iniciativa de mi amigo José Clarencio Quelal, quien planteó un problema y le dio la respectiva solución. El problema nos plantea básicamente encontrar la longitud del arco que describe un péndulo. Para empezar, tengamos en cuenta que un péndulo es un objeto, es un cuerpo que cuelga mediante un hilo no elástico, cuelga desde un punto fijo. Aquí en el gráfico, el péndulo sería la esfera. Cuando se dice que es un péndulo de 35 centímetros, se está dando la distancia que hay desde el punto fijo hasta la esfera. El ángulo de 15 grados corresponde al ángulo de máxima abertura que genera el movimiento del péndulo, que genera el hilo que sostiene al péndulo, que en esta situación la hemos representado con dos líneas punteadas. Las máximas aberturas corresponden a las líneas punteadas y es esto que vale 15 grados. El arco del cual nos habla el problema es el camino a través del cual se mueve el péndulo. En este caso lo hemos dibujado de color azul, la curva de color azul, y se acostumbra a representarlo mediante la letra S. Para calcular el arco de una circunferencia se utiliza S igual a teta por R. Teta es el ángulo y eh, debe venir medido en radianes. En este eh, problema nosotros conocemos que el radio vale 35 centímetros. El radio correspondería a la distancia entre el punto fijo y el péndulo. Lo primero que vamos a hacer es convertir los 15 grados que mide el ángulo, lo vamos a transformar a la unidad radianes, porque eso es lo que nos exige la aplicación de la ecuación que nos han dado. 15 grados, para convertirlo a radianes, nosotros utilizamos un factor de conversión en el cual se incluye la equivalencia entre pi radianes y 180 grados. Cuando colocamos de esta forma nos permite cancelar las unidades, cancelamos grados, y entonces nos queda 15 por pi radianes dividido entre 180. Hacemos ahora una simplificación de la parte fraccionaria, le sacamos la tercera parte a 15 y a 180, y entonces nos queda 5 y la tercera parte de 180, que sería 60. 5 sesentaavos de pi radianes. Ahora le podemos sacar la quinta al 5 y al 60. La quinta de 5 es 1, por pi sería pi. Y la quinta de 60 es 12. Entonces, 15 grados es equivalente a pi doceavos radianes. Con esto, ahora podemos entonces ya calcular la longitud del arco que describe el péndulo entonces tenemos que la longitud de arco es igual a teta por r hacemos los reemplazos y nos quedaría s igual a teta que ya dijimos que es pi sobre 12 lo multiplicamos por radio el radio mide 35 centímetros. Entonces, ese nos quedaría pi por 35, 3.14 que vale pi por 35, centímetros dividido entre 12. Ahora realizamos las operaciones, multiplicamos 3.14 por 35. Y ese resultado lo dividimos entre 12 y eso nos va a dar 9.16 centímetros. Esa es la longitud del arco que describe este péndulo.